Sí. Escúchame, Carlito, ¿cómo estás? Bueno, te, a vos también te consultaron algo por el tema de esta biopic. No, nunca, nunca, nunca. Una sola vez vi que estaban firmando unos, unos papeles, pero no, ni me dijeron ni nada. Igual, eso es, calculo que fue una cuestión de respeto, ¿viste? No? ¿Vos volviste a hablar con Zulemita después de lo que sucedió el año pasado? Gracias a Dios, no. Ah, gracias a Dios. ¿Por qué? No, querido, no he hablado con Solemita. No me interesa hablar con Solemita. Pero ¿Por? en un momento, perdóname Carlitos, tuviste buena relación. De hecho, creo que en un momento te costó alejarte del resto. Nunca creí que tuve buena relación porque mis sentimientos eran reales. ¿Y, y por qué decís creíste? ¿Te bueno, engañaron? Sí, buena relación, ¿Me entendés? O sea, ya te usó, sentís. ¿Y a vos te parece, después de que falleció mi viejo, todo lo que pasó? Pero Carlos, ¿a qué te referís? ¿Al tema de la plata? ¿Al tema de la herencia? ¿Eso fue lo que pasó? ¿O no, hubo el... Otro... tanto el tema de la herencia, es la traición, o sea, como yo no, siempre digo, no duele por la espalda, sino quien te la pegó, ¿no? ¿Pero por no, qué te sentís porque... traicionado? ¿Qué, ¿Qué te hizo Sulemita? Ah, me siento traicionado porque me regaló flores. La pregunta es muy... te soy sincero. Me regaló flores, entonces estoy traicionado, ¿no? No, tiene que no, ver Obviamente bueno, pero, Hermana pero... Te está mintiendo mm. Te está regarcando, Le agarró a Antonella Le agarró a Máximo Le a mí Es una traición Entonces Justamente claro. A tu pregunta Te respondo Que por eso me siento Más dolido Que traicionado claro. ¿Sí? Mm. Ah. Claro Tiene que ver Con el rumor que se, que se hizo correr Por el cual te Habían desvinculado De la de empresa la no, de, de la concesionaria ¿Cómo? que tiene más que ver, digamos, lo que voy a decir, con el rumor que habían hecho correr de por qué te habían desvinculado de la concesionaria y por qué te había sido. Sí, pero eso fue, eh, estuve casi un, casi, creo que un año o ocho meses trabajando ahí, o un año y nada. Y ahí me dijo formosa un mes, te pago esto, te pago aquello. Después me quiso acusar de cosas que nada que ver y eh, nada, fue fue una especie de cama, María. Pues Carlitos, es... escúchame. Eh, yo creo que vos estabas cuando se negocia la serie de tu papá, porque esto se negoció en el 2020. ¿Todavía... Eso se negoció en la casa de Echeverría. Había personas Exactamente. Que no de, net, o ¿De dónde? Y estaba, yo no participé de la reunión No, no, sé que no participaste Pero hay imágenes de Barriaro Varela Que es el productor de la serie Con su lema con Carlos, ya muy enfermo Ya este, en su última etapa digamos. Había así, tres, tres hombres Y estaba Unidos. y papá uh -huh. Claro, exactamente ¿Y ¿Por qué no participaste vos, Carlito? Porque yo no me meto Donde no me llaman pero tu papá llegó a decirte si estaba contento con esto, si le había podido dar... No, el doctor. no, no sé, capaz que ni sabía, no sé, la verdad no quiero, no quiero mentir porque no participé. Carlos. Pero, bueno, yo te voy a contar que sí, que tanto él como Zulema y sobre todo Zulemita dieron el acuerdo y el asunto es que se van a cuidar mucho de que ustedes no aparezcan, es decir, sobre todo vos, no aparezcan. O sea, esta historia está centrada y en ¿Cómo, esto... ¿Cómo, cómo? que se van a cuidar mucho de que no les hagan juicio, obviamente, en la serie estoy hablando, y lo que sí uh -huh. te digo es que en este momento ya están en Anillaco, ya el director, Ariel Vinograd, subió una imagen en este momento uh -huh. de aquel famoso cartel de Anillaco con el Men envuelve, uh -huh. o sea que en este momento ya están filmando ahí. Antonella sí va a estar involucrada como heredera, porque el tema, Antonella, es que el personaje de tu uh -huh. papá no está en una serie, está en dos. Uh -huh. Está en la de cópula sí se y entiende. En Síganme. Se si entiende, no se en entiende error. eso. Pero a ver, eh, Carlitos es heredero también, tanto no, de la sí. parte de mi abuelo. No, me refiero a la ¿Se imagen. Se entiende. En la Por más que haya firmado mi abuelo, se entiende. Por más que haya firmado mi abuelo estando en vida, como se dice, él al fallecer. Eh, a nosotros nos corresponde de la misma manera. Sí, a tu abuelo nosotros también, porque que vos sos de tu Firmar y autorizar. Eso es el bueno. Exactamente, no, nosotros no. tenemos que autorizar y no, no. nunca nos pidieron no, no. autorización para poder hacer la serie. Solo eso, no es el tema de plata, que siempre lo, lo, lo hablamos con carito No es el tema de plata, sino que nos siguen pasando por encima, siguen haciendo un montón de cosas sin ni siquiera preguntarnos. Claro. Y es como que se toma muy en serio de que nosotros no somos parte de la familia. Entonces, Pero ¿por lo único qué eso? Que yo pido mi parte. ¿Por qué? Porque no nos porque quieren puede, y nunca. No nunca los van quieren a aceptar. No nos quieren, no nos van a aceptar nunca a Carlitos, los, los super usaron siempre. Claro, hablaron, bueno, no vos dijiste de que pasó vos, todo el conflicto. Anto, vos dijiste eh, que, que lo mal de él vos. vos dijiste que ellos lo mandaban es que a Carlitos a hablar mal de vos en la televisión. Es, que es así? Esto es así Carlitos? Es así. No escucho bien porque se hablan se hablan muy encima. Sí, perdón. Entonces me me cuesta entender. Le estaba preguntando Pero, o, a Antonella, porque el otro día... Yo no, ella no sé dijo, el que estaban hablando. Te, te lo digo. Exactamente. El otro día contaba a tu hermana que a vos te mandaban a la televisión para atacarla a ella. Mi tío, él es mi tío. Soy la sobrina. Sí, soy la sobrina, sí, perdón. Sí. Había, había épocas sí. sobre un tiempo también me, me había enojado con Antonella porque le había hecho un par de cosas. Pero después era todo para usarme a mí y, y como hijo de esa. Eso sí, es verdad. Carlos... Pero bueno. ¿tú? Con el tiempo, con el tiempo, viste... ¿Y quién te, ¿Por mandaba? ¿Por perdón, ¿Quién perdón, te mandaba? Perdón, perdón, eh, Laura, ¿por no, qué, Carlos? Hablar, no, porque ¿sí? yo lo que quiero saber es, porque vos, Carlos, Igual ahí, tuviste ahí relación con con... Con, con... con mi abogado y va a pedir una, una mediación con Netflix, a ver qué pasa. Ah, ok, con, sí, con la plataforma de Porque de... yo también tengo, ah, más. por más Vamos, que más yo no aparezca, claro. eh, yo tengo derechos sobre la imagen sí, de uy. mi padre también. Claro, claro. Así que... Claro. Eh, sí. lo que, porque recién estábamos hablando un poco de esto no de, de que no los toman como parte de la familia eh, vos fuiste un tiempo parte de, de, de, de la familia sí, yo, yo tuve contacto con Zulema con mi papá es, nací está sí. hasta que fui reconocido obviamente porque no voy a hacer público el tema pero después de gran hermano la conocí a solita te vamos bien entre comillas y Nada. Ahora sí sé, pero bueno. Pero Quizás en el momento... hace un tiempo también, en los últimos tiempos me llegó a olvidar el, hablando mal y pronto. Pero para disfrutar a mi viejo, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. Claro. En, el, en el momento que. Tú te dices la que, que maneja te... todo, claro. Sí, pero para a eso, eso de lo que de quiero que murió, saber, que en de que el que murió momento Carlitos, sí. eh, yo creo que. La, lo, la tragedia que pasaron, tanto ella manejó tanto a su papá como a Zulema, me parece. Igual para, no le vamos a sacar responsabilidad. Responsabilidad porque Obvio. tanto Zulema como Carlos tenían mucho carácter y decisión ¿eh? también. pero estás hablando de por... una chica que fue primera dama. Claro. Recordemos que fue sí, primera sí, sí, sí, sí. dama sí. de la Argentina, chicos. Sí, sí, sí, una sí cosa Igual yo no a sí, no, no, no, no, encima, perdón, yo no, no quiero defender a Zulemita, pero, Zulemita pero entiendo Zulemita, como dice Tauro. que no escuché, repetí que no escuché. Para, para, para, para y, para lamentablemente no se porque se piensa después, que todavía que hace... sigue siendo la primera dama. <risa> porque piensa que puede pasar por pregunta. encima de todo el mundo. A ver, te vamos. escuchamos. Te escuchamos Tampoco, Hola. Sí, sí, te escuchamos. Carlos. Sí, estaba por hablar justo alguien ahí, pero y Laura, se habla y dijiste que fue primera dama. Entiendo. Claro, yo dos, lo que quiero por... decir es que el poder que tuvo, a eso voy. Lo que quiero reflejar sí. es que justamente Zulema Yoma queda a un costado, ella sí. se convierte en primera dama y que después tomó decisiones realmente sobre la vida de ustedes dos. Esta es una realidad que nunca, nunca se va a poder comprobar, pero ustedes lo están comprobando en vida. ¿Lo sienten así? Mira, no creo tanto de la parte de, sí. de Zulema Yoma, sino de Zulemita fue la que sí, siempre, eh, digamos, eh, más. para no, Sí. Fue... sí, sí. sí. Pero Carlos, ¿es justo ponerla la sí, No quiero hablar, pero son entre las dos se ponen de acuerdo. Las dos se otro. ponen de acuerdo. Ah, está bueno lo que decís. Yo, pero, está de está bueno lo que decís. Madre e hija se ponen de acuerdo. Pone un poquito de respeto, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que pasó y de lo que, lo, lo que apoyaba. Pero ponerla como la madre ah. de la película, perdón Carlos, te lo pregunto a vos, a lemita, cuando tu padre también tenía voz y voto, porque evidentemente tu padre también, no, los no quería, últimos lo, tiempo, lo quería verte papá, y tu abuelo Lo manejaba mi hermana Si no, no tendríamos esta charla amigo. Por eso te, ¿Te pregunto parece... Los últimos tiempos ya mi viejo No, manejaba, no tenía y... poder de decisión ¿eh? No, claro, claro. Okay. Estaba muy manejado, muy dominado lo, Le rompían reverendamente Las pelotas Si no, sí, yo no le sí, no. estaría dando esta nota Estaríamos hablando de otra cosa, de las motos De los autos, no sé Carlito, te claro. o sea, claro. quería preguntar, ella por todo. esos años... Eh, Carlitos, y a veces ¿no? vos decías, sí, disculpa, sí. ¿cómo un hombre que manejó un país entero uh -huh. termina de esta manera, manejado por... Si ustedes no se acuerdan que hasta lo echó de la casa... Sí, sí. ¿Y, por qué ¿Y cómo lo que hacía? Que ¿Y cómo, lo te cómo lo lograba? ¿Cómo lo lograba, Carlito, vos que right. tuviste que, que viviste en ese entorno? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo conseguía? Nada, esa lo último no tenía ganas de discutir, no tenía ganas de, de nada, no tenía ganas de que le rompan eso.